Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 4.290 del 6 de mayo del 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó Colilla Millonaria a Gana, recibe grandiosos premios, un carro 0 kilómetros, una moto cada viernes, bonos de 500 mil... Solo jugando super chance desde 5.000. Revisa tus datos y participa. Aplica términos y condiciones. Y el número ganador es el 8, 4, 3, 7. Repito, el número ganador es el 8437. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.